Quiero agradecerle la gentileza que tiene siempre de acompañarnos cada vez que lo hemos convocado justamente para hablar de este importantísimo tema al ingeniero Luis Alberto Echazú. Él es de profesión ingeniero metalurgista, ha estado durante prácticamente todo el gobierno de Evo Morales a cargo de estos temas que tienen que ver justamente con el litio. Su vinculación con el litio tiene una larga data. Y bueno, pues en consideración a que en los últimos días hemos estado escuchando bastante información no solamente en Bolivia sino también en Argentina. Argentina y en Chile respecto al tema del litio, nos pareció pertinente invitarlo para conocer un poco su lectura y su percepción de estas novedades que van surgiendo. Ingeniero Chazú, como siempre una alegría tenerlo acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Gringo, para mí el placer siempre estar contigo, con tu audiencia, siempre sé que es nutrida bueno, y un gracias. placer estar acá. Bueno, muy amable. Eh, tenemos dos vertientes informativas en este caso. Una que es eh, Chile, ¿no es cierto?, donde eh, se ha anunciado de parte del presidente Gabriel Boric la intención de eh, un poco eh, repetir la experiencia de Bolivia de crear una empresa estatal del litio, en el caso nuestro es ILB, Yacimientos de Litio Bolivianos, y eh, esto ha tenido una eh, repercusión negativa en Chile, ¿no? no es cierto han habido sectores eh, justamente tengo acá en mis manos una nota que publicara en las últimas horas el, el periódico El Mercurio dice carrera contra el tiempo expertos advierten que Chile pierde competitividad en litio mientras Argentina gana terreno no, no. Eh, eso por un lado no es cierto y lo otro no es cierto la eh, posibilidad no es cierto de avanzar más bien no a una estatización no es cierto sino más bien a una privatización Aquí toman declaraciones de eh, un eh, señor que es eh, ejecutivo de la Sociedad Química Minera eh, de Chile, SQM, esa es su sigla, el señor Diego Hernández dice, Chile está sentado arriba de una montaña de litio y no lo explota. Así como eh, Rico Macpato dice, ¿no? Bueno, un personaje de, de Walt Disney. Sí, eh, Chile está sentado arriba de una montaña de litio y no la explota. Eh, Diego Hernández, presidente de... No, en realidad es de la Sociedad Nacional de Minería. Mientras no hayan cambios legales, esto no se va a desarrollar. El gobierno anunció la creación de la empresa de litio, pero no está muy claro cuál es el objetivo de esa empresa. Aparentemente debería ser una empresa que participe accionariamente con los privados en distintos proyectos, pero mientras eso no funcione y no haya claridad, no va a haber ningún proyecto, dice, ¿no? O sea, un poco como desahuciando la posibilidad de que sea el Estado el que asuma el rol protagónico en el tema del litio, eh, como se ha hecho aquí en Bolivia. Eh, una, una impresión sobre esto que pasa en Chile. Sí, yo he leído lo que tú has visto en Gringo y otras cosas más de otros uh, supuestos uh, analistas y entendidos en la materia. Es un avasallante mensaje privatizador. no? Todo lo que significa uh, que el Estado pueda tener alguna participación, ni siquiera como en Bolivia, alguna, es criticado como un rezago, como un intento de frustrar. Hay un artículo muy terrible que dice: el, el triángulo de litio. Eh, So, eh, los gobiernos nacionalistas son expertos en matar a, a las gallinas de oro. Se refiere en este, en, en, hace una referencia al pasado y ahora se refiere al litio, ¿no? Que que van a frustrar el tránsito energético hacia la electromovilidad, gobiernos como los que hay en la Argentina y Bolivia. Ese es avasallante la visión neoliberal para ellos eso es un avance, claro, avance muy macanudo para las privadas, para las transnacionales, no para los países, ¿no? No para los países. La Argentina ahorita podría, yo no sé cuántos reciben, sé de, de Sales de Jujuy que hay una participación del 7% del, de la gobernación en el proyecto de litio de Sales de Jujuy. En Chile, no sé, es muy complejo el tema. El problema es que siempre en estos emprendimientos... Eh, ...la parte del 11 llevan a las es lo que quieren, ¿no? Y ahora con el boom del litio más... ...porque claro, ahora las utilidades son... ...ya no se refieren a porcentajes... ...sino muchos cientos de porcentajes... ...porque el litio ha subido... ...casi mil por ciento, ¿no? Entonces es la angustia de agarrar... ...toda esta enorme riqueza... ...en beneficio de las grandes empresas. Correcto. Eh, segunda vertiente informativa argentina... ...y con un, eh, con un interesante agregado... Eh, ...Mark Stanley así es como se llama el embajador de Estados Unidos en Argentina, eh, salió eh, durante un encuentro que hubo entre autoridades de, de varios países, un encuentro en las Américas, no sé, una cuestión así que se hizo en Estados Unidos, en Washington, entiendo, pues este señor, ni corto ni perezoso, eh, habló de una manera absolutamente injerencista, uh -huh. ¿no? o sea, metiéndose en asuntos de Argentina y refiriéndose justamente a que eh, Argentina tiene que eh, seguir en este buen camino, ¿No es cierto? Continuar en este buen camino, porque si no le va a pasar eh, que no va a haber ninguna inversión, es decir, eh, olvídense que alguien se va a interesar en su litio y se van a quedar a comérselo su litio, para eso no, les sí. va a servir su litio. Es decir, palabras más, palabras menos, les dijo eso, les mandó un mensaje muy fuerte. Sí. Y Estados Unidos dijo, ¿no es cierto? Si bien nosotros tenemos todo resuelto, no tenemos ninguna necesidad, etcétera, etcétera, su litio nos interesa. Claro. Un poco por la línea de Elon Musk, sí, ¿no? que sí. dijo, su litio me interesa, y me interesa obviamente que el camino hacia ese litio esté expedito. Así si es. hay alguien que se interpone, lo voy a hacer volar, pero hasta contar tres. Exactamente. Palabras más, palabras menos. Así es, es, es increíble, pero mire, gringo, es interesante ver lo de la Argentina justamente. ¿no? Eh, se, se dicen tan eficientes, tan, tan productivos, y mira, allí todo el mundo habla de 20, de 30, de 40 proyectos de litio de los cuales prácticamente todos empezaron junto a nosotros. ¿Cuántos han arrancado? Uno, porque uno había 15 años antes. Un ejemplo te doy, la empresa esta francesa, Eramet, vino acá. Como acá, nosotros le dijimos la política, ellos querían entrar directamente, querían poner una planta de baterías si entraban a la extracción, ¿no? Se fue a la Argentina, sigue en exploración. Y a nosotros nos dicen, ah, han tardado mucho. Eramente está 12 años en la Argentina y no arranca. Sigue en fase final de exploración. Y tantos otros más. ¿Qué está mostrando esto? En primer lugar, que no son tan eficientes como hablan. En segundo lugar, que estos proyectos tardan de 10 a 12 años. Lo que nosotros también hemos tardado con la diferencia de que la situación boliviana en cuanto se refiere a servicios era muy rezagada. Y eso es lo que acá en Bolivia, algunos que se hacen a los expertos, siguen criticando y no ven lo que hicieron sus partidarios en el país. En esa zona no había absolutamente nada. No había caminos, no había agua, no había energía eléctrica. Todo tuvimos que hacer nosotros. No partimos a partir de una infraestructura solvente que nos, que nos permita hacer directamente las plantas. Primero había que hacer servicios. ¿no? Pero este mensaje es muy grave, porque realmente están, están desesperados a una riqueza que ahora... Yo no sé si tuviste también la declaración de Elon Musk, que dijo que mmm, ahorita... Eh, Producir y refinar litio es como imprimir billetes, ¿no? no, no, no, no eh, eh, Era más que el dueño de Tesla, ¿no? Así de la es. fábrica de vehículos, de vehículos que eléctricos, justamente sí. a, a partir de baterías de litio, entre es. cosas, ¿no? Y es un gran comprador de, de materias primas de la China, ¿no? De, de materias católicas de la China. Eh, creo que quiere él también ingresar a la... A, por, eso dijo, ¿no? Ahora hay que refinar, hay que hacer sales de litio. Pero no tiene de dónde, ¿no? Porque ahorita no no tiene de dónde. Eh, su empresa me refiero, puede comprar de otras partes, pero el mensaje es claro, tú lo has captado muy bien y es una embestida, ¿no? una embestida porque ahorita el litio es realmente algo que, que no esperábamos que suba tanto. Por suerte va a durar nomás bastante esto, el problema es que acá tenemos que apresurarnos, eh, no es cierto que hayamos desagrado, no es evidente, podríamos discutir eso con gente que conoce un poco el tema, porque los que opinan, no, no conocen ni el salar, pensaron que allá había que poner una planta y poder producir en un año. ¿no? Bueno, en general los neoliberales no saben lo que es hacer industria porque todo lo dan a la empresa privada y sobre todo si es extranjera. ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Dónde está Bolivia en este momento? No, simplemente quisiera cerrarlo de Argentina con, sí. una, con un apunte que se hace justamente en ese contexto, y dice el gobierno argentino no ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la industria. Así es. En la Argentina hay una total privatización. Es más, ni siquiera es una privatización que viene a partir de una relación entre el Estado central y las empresas, no. Los recursos naturales pertenecen a las gobernaciones. Entonces las empresas tienen que tratar con las gobernaciones, concretamente con las gobernaciones de, los, de, los, de las provincias del norte, ¿no? principalmente ¿Jujuy? Jujuy, Salta y Catamarca. Catamarca. ¿No? Entonces imagínate la desproporción que hay entre estas gigantes empresas y un gobierno provincial de la Argentina. ¿De Catamarca? De Catamarca. ¿O de Jujuy? De Jujuy. ¿No es Buenos Aires? Obviamente. No, no, desde luego. No es Buenos Aires, ni es, tampoco es Rosario. No, son provincias bastante pobres, con reducidos sus recursos, y ellos tienen que tratar con gigantes empresas, ¿no? El resultado es lo que pasa en Jujuy. 7% y, y eso muestran como un modelo. ¿no? De acuerdo. ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, mira, usted? El gobierno ha intentado, está en pleno desarrollo, ojalá que positivo, de una, una variante más moderna para la extracción directa de litio. Y eh, el proyecto nuestro ha quedado un poco estancado. A mi juicio debería hacerse las dos cosas simultáneamente, porque el proyecto nuestro está, ahorita está, se está vendiendo, se está incluso hablando de récords de ventas de nuestra planta piloto. Si esa planta piloto está dando incluso recursos, mira, esta planta piloto no ha costado más de dos o tres millones. Este año, va a vender por encima de 10, de 15 millones. Esa fábrica pequeñita es una mina de oro en su pequeño tamaño. La otra grande, que se ha retardado mucho, pero se habla de que va a concluir este año, la planta industrial de carbonato, de 15 a 18 mil toneladas puede producir. Pero falta la planta de aguas que recién de la han adjudicado hace 15 días. Entonces, la planta puede estar lista a fin de año, pero hay que esperar a que la planta de aguas termine a mediados del próximo año. Ojalá que el segundo semestre del próximo año estemos empezando a producir ya en gran escala, 2, tres mil toneladas para empezar el año 24, 8, 10 mil y el 25, quince mil. A los precios actuales eso nos puede dar 700, 800 millones de dólares. Y por otra parte, la extracción directa que camine está muy bien. ¿Para qué hay dos líneas? ¿No hay para qué...? sustituir una por otra. Si la son las dos líneas? ¿Una es extracción una es, directa? Una, una extracción directa está nueva que están probando, ¿qué pero, es extracción directa? Mira, es sencillo para que es la gente sencillo. Lo tiene. La evaporación que nosotros hacemos es una es un proceso que va de piscina en piscina y tarda evidentemente 8 o 10 meses, no un año y medio como hablan. La extracción directa es no es por fases, es directa, ¿no? Un proceso y se obtiene una salmuera rica que entra luego a la planta química. Ya pero no es tan directo como piensan, y de acuerdo a la información que tenemos, ojalá que sea información ya, digamos, superada, no hay un emprendimiento de gran, de, de, de gran producción de, este, de, de esta tecnología, no existe. Entonces, es una dificultad, que esperemos mi información sea retrasada, pero lo cierto es que hay dificultad, son emprendimientos, al revés de lo que se habla, son emprendimientos que, te, que requieren uso intensivo de agua y de energía eléctrica. Pero lo más grave es que por la tecnología, a pesar de tener altas recuperaciones y producir una salmuera muy rica, lo cierto es que tienen una mucha limitación en el volumen de producción. Y un ejemplo concreto es el producto de Livent en Argentina, lo que fue Lithium Corporation acá, la que fue expulsada. Litco. Sí, la Litco, se llama allá Livent, ¿no? Ajá. Bien, es una empresa norteamericana. Bien, esa empresa tiene un proceso de extracción directa combinado con evaporación. La muestra es evaporación por piscina, de directa. Es combinado porque no hay un puro proceso de evaporación. Esta empresa anunció que en poco tiempo iba a arrancar con 10.000 toneladas, iba a llegar a 20, 30.000. Hace 20 años que sigue en 10.000. Esa es la situación. Esperemos, yo digo nuevamente, que esto arranque y que tengamos dos líneas. La línea de evaporación, que hay que culminar, falta hacer ocho líneas de piscinas, si no se culmina eso no vamos a llegar a tener 15.000 toneladas, porque hay que tener todas las piscinas para sacar de allí la materia prima, hay 12 líneas que hicimos nosotros, falta hacer ocho, no se ha hecho ahora, y falta la planta de aguas, con esas 20 líneas. La planta de agua y la planta se puede producir mil toneladas al precio actual de 60, mil Es una enorme cantidad 15 de mil toneladas de qué? ¿Cuál sería? De carbonato de litio. Carbonato de litio. Sí. Es la sal comercializable más, más afín. Eso, para... ¿Eso a quién se la vendes, por ejemplo? ¿A quién te compra eso? La China ha estado comprando desde sí. hace cinco años atrás, pequeñas China, cantidades. Pagando 70 mil dólares la tonelada. Ahora, ahora. En este momento. Claro, pero hace, hace dos años costaba 10 mil, ocho mil. Ahora y, cuesta 70. Sí. 70, 000. 75 mil incluso llegó a costar. ¿Y qué Después, hacen ellos con ese carbonato? Transforman rico? en materiales catódicos y luego eso en baterías. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Hacemos eso en pequeña escala. Se, pero, se está vendiendo baterías eh, porque se quiere una inversión muy grande, más de mil millones. Para hacer eso, la, los cátodos de, y las, las baterías. Así es, mil millones por lo bajo. 1.200 millones, esa plata no había estado ¿no es cierto? Nuestra planta ha costado, no es cierto, de 1.000 millones, hasta donde nosotros tuvimos que gastar 650. Seguramente se requieren unos 100 más para completar unos 800 millones. Es que la infraestructura... Que es la fábrica lista? de cátodos. No, no, o no, esto es la, la, para hacer la, las, las sales, el carbonato... Para sacar el carbonato sí. de litio, perfecto. No, la... De cátodos no se avanzó en Bolivia, no, nada, ni, se, ni no. se va a poder avanzar, creo. Tenemos usted? una planta de cátodos piloto en, en, en, en Potosí, en ¿no? la Palca, claro. y luego tenemos la planta de baterías, pero, pero pequeña. pequeña. Pero se produce y se está vendiendo a la fábrica de autos, que están ahora... Haciendo en México. ¿Qué, ¿Qué sería el cátodo, por ejemplo, y la batería? ¿Cuál es el tránsito el cátodo de cátodo? El cátodo es un polo sí. de la batería, el ya. más importante. Ya. Un 40% del precio de la batería sí. cuestan los cátodos. Ajá. Que es una combinación compleja de óxidos, de primero de, de litio, pero mezclados con óxidos de manganeso, de cobalto, de níquel, de hierro, etc. Es una combinación que permite entonces el tránsito de iones. ¿no? Es la parte principal de la batería. O sea, los cátodos, hechos los cátodos y hacer la batería es más fácil, digamos, entre comillas. Más fácil, mucho más fácil. Pero requiere porque, mucha inversión también. Mucha inversión y muchos insumos. Ajá. Y hacer una planta de batería solamente con carbonato de litio, sin cátodos, sin ánodos, sin, sin, sin membranas, es... es como construir un edificio teniendo solamente adobes, adobes. No, eso no es posible. Está claro. Ahora, esta extracción de litio, el producto final, ¿cuál es? Ha habido escuchado declaraciones poco serias, donde señalan que una vez que tengamos eso, rápido vamos a avanzar a las baterías. No, mira, el producto final de la estación directa es una salmuera enriquecida, igual que la salmuera enriquecida que es el producto final de nuestra evaporación. Es el mismo producto. Más rápido, cierto, con mejores leyes, cierto, pero hay ese problema de la limitación de volúmenes. Espero que eso... Que mi información sea retrasada y que eso sea superado para que el proyecto del gobierno actual pueda dar, que sé yo, 20, 30 mil más, con los 15 mil estaríamos en unos 50 mil, sería una maravilla. De hay esas limitaciones que debemos señalar, De acuerdo. porque luego diciendo no, no, dijeron nada. Ahora, ojalá que nos equivoquemos también, ¿no? Y sí. que haya... Nuevas tecnologías que ya hayan superado el problema de la limitación de los volúmenes de producción. Correcto. Estamos compartiendo con el ingeniero Luis Alberto Echazú, él es ingeniero metalurgista, hablando del litio. Usted hablaba, ingeniero, de 15 mil toneladas, Esa sería una producción anual. Anual. 15 mil toneladas a... ...un precio hoy de 70 mil, 75 ...60, mil, 70, 70, sí. 70, estaríamos hablando de unos 700, 800 millones... ...de, sí. de dólares de ingresos anuales... Sí. Eh, ...al ritmo de 15 mil toneladas... ...esa sería la máxima capacidad de extracción... ...digamos, de esas 15 mil toneladas... ...la planta puede llegar en su máximo a 18 mil... ...18 mil, es, ...en no ese rango... ...a un ritmo de entre 15 y 18 mil toneladas por año... ...¿cuántos años nos alcanzaría para, para explotar el salar de Uyuni? Oh, ...no, pues no, qué sé yo, 100 años... 200 años. Mira, las reservas son 21 millones. ¿No? Imagínate producir 15.000 toneladas de carbonato. De ese carbonato hay que, estar, hay que dividir entre 5 y 28 para el litio. En esas 15.000 toneladas de carbonato no hay más de 3.000 toneladas de litio. 3.000. 3.000 toneladas de litio. 3.000 al año. Ya. Si tenemos 21 millones, supongamos que de ahí recuperemos... La décima parte de 21 millones son 2 millones de toneladas. Divide eso entre 3.000. La Reserva de Bolivia, eso sí, ya hay acuerdo. Antes, hasta eso se cuestionaba. No son recursos, no son reservas. Ahora ya todo el mundo habla que la Reserva de Bolivia es de lejos la mayor del mundo. 21 millones. Y eso que lo que hicimos eso hemos hecho también en nuestra gestión. Solamente se ha hecho en 64% del salar No en todo el salar Todos los bordes del salar no han sido perforados. No han sido perforados. Y se supone no. que allí podría haber otro... No, no, seguro que hay. Reservo. Quizá una cantidad menor, lógicamente. Claro. Pero va a agregar. Pero va a agregar, exactamente. Entonces, el que sigue es Argentina con 19 millones, pero muchos salares. En Bolivia, solo en Uyuni. No se ha evaluado todavía Coipasa. No se ha evaluado todavía Pastos Grandes. Escuché el otro día que estaban justamente en tareas de exploración. ¿no? Sí, ojalá que avance rápido también eso. Eso, eso, eso, va... eso es nuestra expectativa. Claro. Perdón, una pregunta más que quería hacer el ingeniero Echazú. Eh, se dice, se comenta, ¿no es cierto? Y esta es parte de una guerra de nervios o esos uh -huh. juegos que hacen las empresas, de decir... Mira, ya estamos encontrando una alternativa al litio, sí. ¿no? Olvídense que el litio va a estar unos dos, tres añitos más y ya va a aparecer algo nuevo que ustedes sí. no lo tienen y obviamente Chau. si no aflojan ahorita lo van a perder, ¿es así? No, mire, hay las alternativas de, del hidrógeno, hay las alternativas de, de otros tipos de baterías con azufre, pero mira, para desarrollar las baterías de litio y para que empiece este boom que estamos hablando, algunos expertos en Bolivia que se autodenominan tales, hablaron de un boom el año 2010. Nos dijeron, hemos atrasado ya todo. Mira, el año 19 no hemos vendido, y justamente por eso ahora han tenido récords de ventas. No vendimos porque el precio nos ofrecían 6 mil dólares. 6.000. mil. mil no, no hemos vendido. Se ha acumulado casi mil toneladas y luego se han vendido encima de 20.000 con el gobierno actual. ¡Qué bien! Más bien los golpistas no vendieron, por suerte, porque igual el precio era bajo. En este año ha subido realmente de, de, de 10 a 12.000 a 70.000. ¿no? Entonces, realmente lo, es, es, es increíble ver cómo hay una distorsión de todo este, este, este problema y lo cierto es que nosotros tenemos grandes posibilidades de, de avanzar lo que sí yo veo bastante difícil es de avanzar. Nos cortaron justamente el convenio para hacer baterías. ¿no? Y eso está bastante lejos. ¿Esto con o sea, Alemania? Sí, con Alemania. Uh, se ha criticado mucho aquello. Pero el objetivo ha sido cortar el proyecto y han logrado eso. Algún momento el pueblo tiene que comprender en su proyecto, sobre todo el pueblo potosino, lo que ha significado el golpe. que estaban entregando a los alemanes? Falso. No, no había una entrega en absoluto. Pero ahora eso sí se ha retrasado porque evidentemente elaborar baterías, ahorita las baterías que hacemos hay que decirlo con franqueza, importamos todo. Ahí metemos el carbonato y se combina. Lo que sí hemos avanzado mucho es en el conocimiento de nuestros ingenieros, nuestros técnicos. ellos hacen hace una variedad de materiales católicos mezclando, pero claro, importando todo. Es una especie de maquila. Y eso para tener en el mercado mundial la competitividad es baja. Entonces hay que avanzar para hacer baterías en varios de los insumos. No vamos a importar todo, ¿no es cierto? Es como si hacer una, una, una fábrica de camisa acá y, y coser los botones. Esa es, es maquila. Aunque tengamos el elemento principal que es el litio, se requieren muchas otras cosas más. De acuerdo. ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo. esa es la situación. Y Chile, aquí quiero terminar con esto, gringo. Todos estos que hablan dicen, Chile y la Argentina están muy avanzados. ¿Por qué hablan de Chile y la Argentina? ¿Cuánto saca la Argentina, el gobierno central, de esta explotación? ¿Cuánto saca Chile? ¿Por qué no hablan que los grandes beneficiarios no son los estados, no son los pueblos de Argentina y Chile, sino las grandes empresas eh, extranjeras, norteamericanas, japonesas, chinas también, y no el pueblo ni el país. Chile y la Argentina están muy avanzadas. No son los países, no son los estados, y mucho menos los pueblos, los beneficiarios, las empresas. En Bolivia lo poco que hay y lo mucho que habrá, si sigue con esta línea, va a ser para el pueblo. En este momento se habla de que se ha vendido más de 240 millones de bolivianos, de la planta chiquitita y de la planta de potasio. ¿Todo eso queda en Bolivia? ¿Poquito? Sí, señor. ¿Cuánto es eso? Son, son casi 30 millones de dólares. De los 30 millones de dólares, 29 se quedan en Bolivia. ¿De la Argentina? ¿Cuánto quedará en la Argentina? ¿Por qué no averiguan eso y dicen la verdad? Argentina y Chile parecería que... La Argentina no en una siendo tan catastrófica económicamente, teniendo una enorme riqueza. ¿Cuánto dará al país lo que está explotando el litio en la Argentina? Debe ser muy poco, porque no, no, hay, no hay... Por lo menos las provincias del norte debían estar en auge, ¿no es cierto? Las que producen, no hay tal. Pero con una participación de 6, 7% es, es además, improbable que les vaya además, bien. Además, con las matufias que hacen, y no lo digo de memoria los juicios que hay en, la, en, en Chile, justamente a ese CME, a Xochimix, son terribles por haber burlado, por haber falseado la información para pagar menos. Esa es la realidad. De acuerdo. Ingeniero, como siempre, un gusto. El tiempo se nos ha cumplido. le Quiero quiero agradecerle, como siempre, la amabilidad que tiene de venir a ilustrarnos sobre este tema. Estaremos charlando más adelante, sin duda. A hacer un gusto, es un siempre. tema apasionante y es, eh, muchos dicen, la última joya de la abuela, así que hay que cuidarla sí. con, con mucho cuidado. Sí, con hay mucho que avanzar tezón. rápido. ¿Mm? Creo que si podemos, hay que, hay que apoyar el proyecto y con todos los problemas hay que empujar y yo creo que vamos a tener respuestas. Ojalá que caminen estas dos líneas que he señalado. No hay para qué sustituir, sería un error. Que avance la instrucción directa y que se concluya la fase, todo el proyecto de evaporación. Seguro que sí. Ingeniero Luis Alberto Echazú, ingeniero metalurgista, que estuvo compartiendo con nosotros estos minutos acá en la primera edición. Vamos a 11 de la mañana con 14 minutos a hacer una nueva pausa. Por favor.